cada día se diagnostican en promedio 50 casos nuevos de tuberculosis en el país. Esta es una enfermedad que para muchos es del pasado, pero no es así, pues aún está vigente y está aumentando significativamente en Colombia. En Colombia el año pasado se registraron 17,043 casos de personas con tuberculosis, una enfermedad que se transmite por vía aérea y que no solo afecta a los pulmones. Implica un aumento de, de casi el, el 15-20% en relación con el 2021, que tuvimos 14.000 casos. Es decir, eh, un incremento muy significativo y 1.137 personas fallecieron. Y cada día se mueren tres personas de tuberculosis en el país. La tuberculosis puede afectarnos a todos, incluso a los más pequeños. Bueno, los niños, porque su sistema inmune o inmunológico es inmaduro, las personas que tienen problemas de la inmunidad, como las personas que, que viven con virus de inmunodeficiencia humana, quiere decir con, con VIH, o que reciben medicamentos para el cáncer o para enfermedades autoinmunes que de, de, disminuyen las defensas. Por eso, conocer los síntomas es clave, no solo para tener un tratamiento oportuno, sino para evitar su contagio. Por tos que es larga, que dura más de 15 días en general y por eso insistimos en que la persona consulte cuando se demora la toma más de 15 días, puede ser seca o con expectoración, con sangre y puede ir acompañada más de manera más o menos frecuente de fiebre, pérdida de peso y a veces escalofríos y sudadera sobre todo en las tardes y en las noches. Y en cuanto a la prevención... Hay una vacuna, que es la vacuna que llamamos BCG, sin embargo, y todas las personas deben, de, debe, deberían vacunarse y normalmente lo que hacemos es vacunar a los niños al nacimiento. Lo más importante es que comience el tratamiento a tiempo, porque la persona que comienza el tratamiento muy rápidamente deja de ser contagioso. Hoy existen tratamientos con pastillas para curar esta enfermedad. La clave está en diagnosticarla a tiempo y mantener el uso del tapabocas.